El momento de tener un hijo o una hija, ya sea biológico, de acogida o de adopción, es un momento clave en las relaciones familiares. La tradición patriarcal manda que son las mujeres quienes se quedan cuidando en casa, mientras que los hombres siguen trabajando, quizás más que antes. En España, ellas cuidan 16 semanas de permiso de maternidad y los hombres cuidan 2 semanas de permiso de paternidad. La distribución desigual de los permisos crea graves perjuicios. Perjudica a las mujeres, pues muchas de ellas se marchan a casa a cuidar y ya no vuelven nunca a trabajar con la dependencia que ello conlleva. A la vez muchas empresas deciden no contratar mujeres, pues esa mujer muy probablemente eh, un día se marcha a casa a hacer de madre, cosa que no pasa con los hombres. Con lo cual eh, muchas veces no se las contrata o se les da lugares de menor responsabilidad y sueldo. Eso tiene un fuerte impacto en el desempleo femenino. Es perjudicial para los hombres. Puesto que nos fuerza a asumir el rol principal de proveedores del sustento. Nos niega la experiencia fundamental del primer vínculo. Y nos dificulta también la experiencia del cuidador principal. En definitiva, aleja a los hombres de los cuidados. Lo cual es perjudicial para las relaciones humanas en general. Y por supuesto esto a quien más afecta es a los niños y a las niñas a quienes se les está negando la posibilidad de pasar tiempo con su padre o con la otra madre y asimismo están aprendiendo conductas patriarcales que repetirán a lo largo de su vida en el futuro. Para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades y a la corresponsabilidad en los cuidados es condición necesaria que los hombres dispongamos de un permiso de igual duración que el de las madres tal como nos ganamos con nuestras cotizaciones. Debe ser intransferible, puesto que estamos ante el único derecho social que puede regalar a otra persona. Y debe estar remunerado igual que el permiso de maternidad, al 100% del salario. La reforma lo que trata de solicitar es que en el caso de nacimiento, acogida o adopción, la pareja pueda disfrutar del mismo tiempo de cuidado de los niños y las niñas, pagado al 100% del salario y teniendo siempre la misma protección laboral para todas las personas. Es imprescindible dar un giro radical a los permisos para cuidar. Por ese motivo desde Unidos Podemos en Podemos en Marea damos total eh, apoyo a la propuesta de La Pina. Ciudadanos propone una reforma que amplía un poquito el, el derecho de paternidad, pero mantiene en las madres la decisión de compartir o no los cuidados. Eso significa que nada va a cambiar, que seguirán siendo las mujeres quienes cuiden. Nosotras y nosotros necesitamos que todo cambie, por ello damos nuestro apoyo a la propuesta de la PINA. Permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%.